Solo, ¿verdad? Como una ministra de Cristo pero como un potencial que hay en la juventud Para ministrar la palabra de Dios pues me alegro de traerla una vez más Nos gozamos la vez pasada así que para mí es un placer dejar con ustedes eh, La evangelista Joanny Barreto Bendecido Dios, dáselo madura a nuestro Dios, amén con alabanza, praise God. Thank you, Pastor. Sabemos que nuestro Dios es bueno, misericordioso. Y es lindo saber que la misericordia de Dios reina en nuestras vidas. Amén. Que a veces nos sentimos que aunque no lo merecemos, tenemos su gracia. Amén. Y esta semana era bello estar con la juventud. Amén, ver como Dios eh, transformaba, ver como Dios quebrantaba, ver como Dios hacía milagros y prodigios. amén, en esta juventud Que aunque mucho por lo, lo vea con los ojos naturales pues Dios lo estaba viendo con los ojos espirituales, amén Y uno tiene que ver las cosas que, que no son como si fuesen Amén, y yo declaro verdad que entre esta juventud hay profetas, evangelistas, pastores, misioneros para la gloria de Dios Amén, y que Dios sigue siendo Dios de milagro, amén Y me siento contenta, reciban saludos de mi familia, de mi esposo, mis tres hijos, aunque el pastor me dio dos, pues son tres Amén, yo creo que lo que me hace ver más nena es el pinchecito de princesa, verdad pero me siento contenta de estar junto a ustedes en esta preciosa tarde Y así mismo les voy a pedir que abran su Biblia Si podemos cantar después está bien Si la voz me da Pero no soy yo, es Dios, amén En Daniel, libro de Daniel My God is good, hallelujah Yo no esfuerzo a nadie a la bala del Señor, ustedes saben eso yo no esfuerzo a nadie a adorar a Dios, a levantar la mano. Si tú quieres correr, corre. Si quieres gritar, guita. Si quieres levantar las mano, las levanta. Si quieres decirle un gloria a Dios, lo dice. Aquí no se esfuerza a nadie a adorar a Dios. Eso es algo voluntario. Pero su alabanza sí me ayuda. Amén. Libro de Daniel, capítulo 6. Thank you, Jesus. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 16 Después vamos al versículo 19 al 23 Amén Cuando todo lo tengan lo manifiestan con un poderoso y victorioso, amén Wow, that was quick But I know there's more people que están buscando, amén Daniel capítulo 6 versículo 16 Después versículo 19 al 23 Cuando todo lo tengan, lo manifiesta con un poderoso y victorioso Amén, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Entonces el Rey mandó y trajeron a Daniel Y le echaron en el foso de los leones Y el Rey dijo a Daniel El Dios tuyo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 El tema de esta tarde es eh, Dios me está preservando. Yo quiero que tú mire a tu hermano, a tu hermana y le diga Dios todavía me está preservando. Míralo bien fijado a los ojos, dile Dios me está preservando. Dios me ha preservado, Dios me ha preservado, venga lo que venga, Dios me ha preservado alma mía, adora al que vive para siempre así mismo le voy a pedir que levante las manos en señal de victoria my God, my God, my God my God, my God levanta tu mano en señal de victoria yo no sé cuánto tienen espíritu en esta tarde de adorar al que vive para siempre yo no sé cuánto están cansados pero todavía tienen fuerza para levantar las manos y decir gloria al que vive para siempre Señor habla conforme a tu gracia Pasa tu camón encendido sobre mis labios Que no sea palabra de hombre hablada Sino palabra directamente del cielo Señor Tú conoces cada corazón en este lugar Tú conoces cada pensamiento en este lugar Atamos al hombre fuerte Atamos a la mujer fuerte en esta tarde Dios mío En el nombre de Jesús te lo pedimos creyendo Que está hecho Amén Amén se pueden sentar sabiendo que el asiento no apaga el fuego. Amén. La última vez que estuve aquí no pude ni hablar porque estaba ronca, ronca, ronca. Hoy, aunque sea, me queda un poco de voz. Pero me siento contenta porque Dios sí es un Dios bueno. Y cuando hablamos de preservar, para ser preservado, todos sabemos, bueno, los que cocinamos... Sabemos que cuando tú vas a cocinar, vamos a suponer una carne, y tú vas al supermercado y compras la carne, ¿dejamos la carne afuera? Si la vamos a cocinar, vamos a suponer que es el lunes, si la vamos a cocinar el miércoles, ¿dejamos la carne afuera el lunes? No, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Puede que contaminarse. Yo quiero que tú me sigas. La carne puede contaminarse, y si se contamina, no se puede comer, porque hace, ¿qué? Daño al cuerpo, my God. Porque cuando Dios preserva, Dios preserva para específicos momentos, ciertos momentos donde tú no te puedes contaminar, donde tú no te puedes dañar, porque cuando llega el momento donde tú tienes que salir de la, oh my God, de la nevera, porque la carne se preserva ¿dónde? En la nevera Y cuando es tiempo tuyo de salir de la nevera Tú vas a entender por qué tuviste que pasar por ese cierto proceso Pero lo que nosotros nos equivocamos a veces es Que pensamos que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas Sin antes prepararnos ¿Cómo se prepara la carne? Se adoba y pues se tira dónde? donde, en el fuego, Sí o no, dice que el oro es purificado por el que, por el fuego Daniel fue un hombre temeroso, fue un joven temeroso, aleluya, un joven temeroso hasta su vejez Fue un hombre que no tan solo amó a Dios, no tan solo tuvo temor de Dios, no tan solo respetó a Dios Sino también cayó en gracia ante los reyes Nabucodonosor y el rey Darío que cuando Dios preserva Te ponen gracia My God te pone en gracia, tú puedes estar trabajando en un trabajo donde te está matando A la Mashiachim, a la Masaya Y hay gente alrededor de ti que llevan años trabajando en ese lugar Pero al que Dios preserva, Dios pone en gracia Y cuando tú llegas a ese trabajo, o oh, de repente tú le llaman y te dicen Tenemos un puesto más alto, como sucedió con Daniel en este momento A Daniel se le puso un puesto más alto si leemos capítulo 6, versículo 1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos gobernadores, tres gobernadores de los cuales Daniel fue uno. Pero así como Dios preserva Y así como Dios pone en gracia Así están los enemigos Hay gente que envidia el proceso ¿Verdad? Perdón No envidian el proceso Envidian el llamado Envidian que Dios te esté usando Envidian que Dios te esté bendiciendo Pero no envidian el proceso Ay, pero hermano, yo quiero cantar como esa hermana Ay, pero quiero predicar como es hermano Pero mira, Jehová va, mira, prohíbe que yo pase ese proceso Entonces no pierda el tiempo envidiando Porque lo que envidian, lo que insistan en sí envidiando es el proceso Ay, voy a tener que repetir eso de nuevo La gente que se pasan envidiando Tú has ido el refrán que dice La envidia mata Gente que pierden el tiempo envidiando gente Y sin saber lo que le ha costado para estar donde están Lo que le ha costado adorar a Dios como adoran a Dios Lo que le ha costado ser bendecido como han sido bendecidos Hasta que tú no sepas, no hable Hay gente que se atreven a hablar pero sucedió que cuando Daniel estaba siendo puesto en gracia Que Dios lo había permitido a través del rey Dario Ponerlo en una posición Ya para este tiempo Daniel, Daniel tenía sus 85 años Estamos hablando de uno de 17 Uno de 85 años y me imagino, a Daniel, mira estos sátrapas con esa poca vergüenza. Si sí sabía lo que estaban envidiando. Pero ¿qué pasa? Que sucedió que estos sátrapas no podían hallar ni una falta en Daniel. Por más que trataban de hallarle algo, no encontraban nada. Porque Dios lo había preservado, my God. Y va la palabra va la historia. Y dice que cuando los sátrapas, aleluya, mandaron que el rey hiciera un, un delicto. ¿Verdad? Dicen: Rey: yo quiero que tú firmes esto. Porque sabían que Daniel, eh, ¿qué le iba a poder decir al rey? Pero lo que los sátrapas envidiaban era como el rey amaba a Daniel. El rey amaba mucho a Daniel Lo respetaba no tan solo como hombre de Dios Sino como hombre My God Y dice la palabra del Señor que estos sátrapas Persiguieron a Daniel ¿verdad? Yo me imagino que persiguieron a Daniel Porque dice que Daniel entró en su casa Dice que entró en su casa Y ya las ventanas estaban que que daniel acostumbraba que presentarse ante dios todos los días en otras palabras daniel estaba siendo preservado pero estaba siendo también equipado para que cuando confrontase el proceso ya daniel estaba preparado para vencer a lo que sea que se le iba a levantar en el camino My God, Daniel tenía una comunión con dios hay gente que dicen tener una relación con Dios Pero no tienen discernimiento Pero cómo tú dices eso, sierva Porque hay gente que se creen súper espirituales Pero eso no es aquí Eso es allá en Nork Y hay gente que se piensan súper espirituales Y piensan que porque oran Tres veces al día, cuarenta Ayuno Pero cuando llega el momento donde el enemigo los ataca No saben quién es quién No saben definir las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios Cuando tú tienes una relación con Dios Pero una relación no como una relación con un amigo No, una relación como si tú estuvieras con tu marido La mujer cuando tiene a su marido, que está para conquistar a su marido, se arregla. Esto no es conferencia, mujer, no te preocupes. Pero se arregla. Y en la casa matrimonial hay un lugar donde el marido y la mujer entran solos. Y en este lugar hay una intimidad. Así como Daniel tenía en su casa un lugar de intimidad. My God. Un lugar donde nadie lo podía interrumpir. My God. Un lugar donde nadie podía molestarlo, aunque tenía las ventanas abiertas. Pero las ventanas, las oraciones subían hacia el cielo. No se quedaban en el cuarto ¿Saben? Hacía un afecto ¿Y qué sucede? Que estos sátrapas lo ven Ya ellos sabían que él oraba Nada más estaban buscando la forma De cómo ponerlo hacerlo Para que el rey lo viera Y lo notara Y cuando mandan del rey le dicen al rey Mira, Daniel rompió la fe Vamos a suponer Rompió la ley Hay que tirarlo al foso Dice la palabra que el rey con mucho dolor en su corazón Halló o trató de hallar la forma para librarlo Porque cuando Dios te pone en gracia con gente Esos son los que pelean por ti Come on Tú has notado, pastor, que, que a veces tú depende o, o piensas que, que la persona o el hermano que está al lado tuyo, que está alabando a Dios, es el que va a pelear por ti. Y cuando menos te la espera, es una persona de allá afuera, my God, que tiene más fe que el que está adentro. Pero eso no recibe muchos aménes. Claro que no. Porque no se espera. Pero así sucede. Dios usa hasta las piedras. Para decirte sigue adelante Confía en ese Dios que, te, que tú le estás sirviendo Que tú continuamente le sirves Como un testimonio de una mujer Que cayó, aleluya, aunque los doctores Aleluya, le dijeron tú tienes cáncer Esta mujer le servía al Señor Pero dice, va el testimonio Que esta mujer se va A una doctora De vudu ¿Cómo se llama eso? Bujería una bruja. Si vamos a pintarlo bien, vamos a pintarlo bien. Y se va donde esta bruja. Y va el testimonio que mientras ella va subiendo la escalera para ir a consultar a esta mujer, dice el testimonio que la mujer a media que ella venía subiendo la escalera, esta mujer, esta bruja, abre la puerta. Le dita a ella, tú no ves la el, el, el paloma que está sobre tu cabeza. Vete de aquí y créele a tu Dios. Yo con eso levanto la mano y adoro a Dios. Vete y créele a tu Dios. Cuando Dios preserva, preserva porque él sabe lo que está preservando Tú no eres cualquier cosa mujer Tú no eres cualquier cosa hombre Tú no eres cualquier cosa joven Tú no eres cualquier cosa niño Sí, porque digo niño, porque hay niños que los tratan como si fueran diablos Pero eso no pasa aquí, eso pasa en Norte tratan a los hijos como si fueran nada cuando ya dios lo había preservado si nosotros lejemos la historia de daniel tenemos que hablar de los tres jóvenes hebreos porque eran muy amigos de daniel y estos tres jóvenes ya dios lo había preservado antes de que el rey nabucodonosor fuese a cambiarle los nombres Porque el enemigo siempre quiere imitar lo de Dios. Cuando Dios pone un nombre, el enemigo quiere poner otro. Que cuando Dios llama a un profeta, el enemigo quiere llamarlo un adicto a drogas. Que al que Dios llama evangelista, Dios, el enemigo quiere llamar, aleluya, un, un, un prostituto también, porque hay prostitutos también. Aquí yo vine a hablar la verdad. Aquí yo no vine a decirte lo que tú quieres escuchar. Aquí yo vine a ver lo que Dios pone en mi boca para decir, quieras tú escucharlo o no. Yo tengo cuatro horas de viaje, yo tengo que ir bien. Que a mí Dios no me vaya a parar en medio del highway y decirme, tú no hablaste lo que yo puse en tus labios a decir. Tienes que volver para atrás a decir lo que yo puse. Ay oh my God. Uno tiene que soltar lo que Dios dice que uno suelte. Quiera el pueblo escucharlo o no? Porque mi compromiso, hermano, hermana Bello, lindo, linda No es con ti Es con Dios Para esto Dios me ha preservado Hay gente que me dice Muchacha, tú no te ves que tiene 20, 29 años Sí, porque cumplí 29 ahora en agosto 12 Pero tú no te ves que tiene 29 Dios me ha preservado Esta manera que Dios preserva los que aman a Dios, los que confían en Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando meten a Daniel, para avanzar, meten a Daniel en el foso de los leones. Dice que es cuando ponen la piedra. Esto me hace recordar cuando Cristo lo ponieron muerto en esa tumba. Ay Jehová. Y metieron la piedra. Es como decir, la piedra significa, se terminó. No hay remedio. No hay esperanza. My God. Hay gente que quieren ponerte la piedra, hay gente que quieren tapar tu ministerio, hay gente que quieren detener lo que Dios ha, ha puesto en tus labios o ha puesto en tu vida. Pero Dios te dice en esta hora que no hay nada ni nadie que podrá detener lo que yo voy a hacer con esta casa, lo que yo voy a hacer con cada caballero, con cada dama, con cada joven, con cada niño que se despone. Que dispone en su corazón ser la voluntad de Dios, porque Dios no enfuerza a nadie. Dios te da la opción y entra en ti decir sí, Señor, te voy a servir fielmente, aunque me esté costando, porque el ministerio, hermano, hermana, cuesta. Cuesta familia, cuesta amistades como lo hizo con Jeremías Cuesta de todo pero no te cuesta Cristo Y dice que el rey estaba triste Y cuando ponieron la piedra el rey tuvo que sellarlo Y marcar la piedra por si acaso la situación Cambiase Dios permite hasta cierto punto Que el enemigo se ría de ti Dios permite hasta cierto límite Que el enemigo permita que la piedra Te tape Y dice la palabra que el rey le dice a Daniel que tu Dios te libre ya yo pude ser lo que pude ser yo no puedo ser mana. que tu Dios te libre al Dios que tú continuamente le sirve a ese Dios al Dios que tú continuamente levanta las manos a adorarle a ese Dios. A ese Dios que tú continuamente le sirve, le alaba, le canta. A ese Dios. A ese Dios que tú fielmente le entrega tu vida. Que ese Dios te libre de esta. My God. Es como si Darío estaba creyendo en este Dios. Porque me imagino al rey, yo no puedo ser mal nada. Pero si el Dios que Daniel le sirve, Él le cree tanto que Él haga algo. Sí, porque tu enemigo va a decir dónde está tu Dios. Cuando tú estés pasando la prueba en tu casa, ¿dónde está tu Dios? Cuando tus hijos quieran decidir apartarse, ¿dónde está tu Dios? Cuando tu familia te diga, tú estás loca, tú estás loca, sirviéndole a un Dios invisible, un Dios que no responde, oh, ¿dónde está tu Dios? Y dice la palabra de Dios que el rey se fue triste a su cuarto. La palabra dice que ayunó el ayuno que tú y yo pensamos que era, era un ayuno de no comer, porque eso es ayuno, no comer, nosotros le metemos ahí la oración, dice que no comió, ni tuvo entretenimiento, que ni pudo ni dormir, pero cuando sale una lucecita en el cielo, se levanta, Porque la luz representa esperanza Ay Jehová Eso para mí, eso fue para mí Eso fue para mí Natanael La luz representa esperanza Sí o no porque cuando estaba lloviendo, como estaba lloviendo, yo decía, Señor, aunque sea salga una luz, aunque sea salga el sol, Dios mío, esta lluvia, esta lluvia, y así es el proceso. El proceso llueve, llueve, y llueve, y llegan momentos difíciles, pero cuando tú menos te lo esperas, sale el sol. Y dice que cuando salió el sol, él se levantó rápidamente y corrió hacia el foso de los leones. Y gritó Daniel, ¿pudo tu Dios librarte? ¿Pudo tu Dios sacar la cara por ti? ¿Pudo tu Dios hacer una solución para tu problema? ¿Pudo? Y de repente oye una voz a Raya que dice, ¡Vive tu alma, oh rey! ¡Mi Dios sí pudo! ¡Ay, alma mía, adora el que vive para siempre! ¡Mi Dios sí pudo librarme! ¡Mi Dios sí pudo librarme! Y dice que cuando sacaron a Daniel, ni una lesión, nada. Como los tres jóvenes hebreos que ni huelían a humo. Salieron hueliendo a Febreze Pero dice que Daniel salió sin una lesión. ¿Por qué? Porque puso su confiada, su confianza en quién puso su confianza en quién. La palabra dice, Maica. Yo creo que, que tú me oigas muy bien. La palabra dice en Salmo. Yo quiero nada más decirle el salmo porque. Memoria me la sé. Dice: En paz me acostaré y a sí mismo dormiré. En paz me acostaré. Tú tienes que hablarte a ti mismo. Aunque la gente te vea loco, allá ellos. Tú tienes que hablarte a ti mismo. Como decía el predicador la noche, ¿verdad, pastor? Que él se consolaba él mismo. Ay, padre. Porque si tú miras la historia de David, David se consolaba él mismo. Y en paz me acostaré Así mismo dormiré Porque solo en ti, Jehová Puedo vivir confiado Puedo descansar con estos fosos de los leones Y usarlo como almohada Porque en ti está mi confianza Oh my God, puedo usar un león para almohada y el otro como sábana porque en ti está mi confianza. Puedo mirar la renta que dicen que no puedo pagarla eh, y decirlo como si ti está pagado porque en ti está mi confianza. Aunque vengan a decirme, tenemos que quitarte la casa, yo puedo dormir confiada porque en ti está mi confianza. No es fácil creerle a Dios Si sí, yo no soy, no me gusta hacerle eso que, que le gusta pintarle a la gente Fantasía Yo vengo a darte la realidad No es fácil creerle a Dios Pero no es imposible Vale la pena creerle a Dios Vale la pena descansar En Dios Saber que aunque todo se esté derrumbando alrededor tuyo my God, Tu confianza esté en el Dios que levantó y rescató a Daniel De los fosos, de los leones Y el mismo Dios que pudo librar a los tres jóvenes hebreos del fuego La prueba le llega a todo. Yo puedo estar llorando hoy y tú mañana. Para Dios no hay prueba más grande ni chiquita. Proceso es proceso. Como pecado es pecado. Sí, porque hay gente que dice: No, este, Fulana de Tal adulteró y se pasa bochinchando, pero el pecado de ella no es grande. Se pasa criticando pero no es grande No, más grande es ese Porque mira la palabra La palabra también habla de la lengua Que enciende un bosque Hay cosas que Dios quiere hacer en esta casa Hay milagros Que Dios quiere hacer aquí la última vez que estuvimos aquí, yo no sé los matrimonios que se acuerdan. Se oró por lo que? Por los matrimonios. Los que se acuerdan. Sí, sí. Levanten esa mano los que se acuerdan. Sí, sí, sí, sí. Y yo sé que el ataque ha sido más fuerte después de ese día. Y muchos dijeron, pero Dios mío, ¿para qué hacen las oraciones? ¿Para qué pasar al frente si se puso peor? Porque Dios ya te había preservado ¿Tú no lo crees? Soy, soy evidencia Que Dios todavía me está preservando Lo que estoy pasando no es fácil Pero estoy en victoria Porque ya Dios me había preparado para esto Dios no permite nada en tu vida sin antes prepararte primero. El enemigo no quiere que tú sepas eso. Porque mientras el enemigo puede lograr meterse en tu mente y decirte no se puede, puede lograr lo que sea contigo. Porque la batalla espiritual, hermano, hermana, comienza aquí. La palabra dice que nuestra lucha no es con qué Come on, say it No es con qué Entonces para qué estamos peleando uno al otro Dios quiere la unidad en esta casa Yo no soy de aquí, yo soy cuatro horas de Pero yo tengo que soltar lo que Dios me está diciendo Dios quiere la unidad en esta casa hay gente que se encuentran en los fosos de los leones. Pero los leones son los propios hermanos. Gente que tú compartes con ellos diariamente. Gente que tú le confías tus secretos. Ten cuidado a quien tú le sueltas tus secretos Porque cuando tú menos te lo imaginas Lo están usando en contra tuya Abre tus ojos Métete más con Dios Para que Dios te revele quién es quién Y Dios no lo hace para que tú lo odies No A lo contrario lo ames más pero tenga tu distancia. O oh, si sí, yo creo en la distancia. Yo tengo una amiga mía que siempre me decía, mira, Joan, yo te digo una cosa. Cuando se acaba el culto, yo soy la primera en el carro. Emma, sin antes decir la mía, yo estoy en el highway. Y yo decía, pero ¿por qué tú, ¿por qué tú eres así? Y no es bueno saludar a los hermanos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Saludar a los hermanos es una cosa y quedarte bochinchando es otra. You can't even stay long enough to say God bless you. They already have something against you. So, yo no juzgo a esa persona que ya se van yendo. Pero uno tiene que abrir los ojos. Y saber. Y tener discernimiento de espíritu. Que tú no puedes meterte en casa de todo el mundo. Que tú no puedes beber café con todo el mundo. Tú tienes que saber dónde te están metiendo y quién se está metiendo en tu casa. Quién se está sentando contigo a hablarte cosas que no deben de estar hablando. Yo no sé por qué estoy entrando por ahí, pero por ahí voy a coger. Yo estoy en casa. Tú sabes por qué Daniel pudo con los sátrapas. porque su relación con Dios era más fuerte yo me imagino que Dios le hablaba a Daniel y le decía Daniel prepárate que algo viene no pero eso no lo dice la palabra no te lo digo yo porque antes de que tú comiences un proceso ya Dios te suelta una palabra primero Dios no tiene excepción de persona sí o no yo no sé cuánto aquí Dios le ha preparado Antes de que el, el proceso empezara Pero a mí me lo ha hecho Estando yo en Puerto Rico Dios me dijo prepárate Porque viene otro proceso Y vas a llorar Si Dios quería mentirme Porque Dios no es un Dios que miente podía decirme todo está bien Sigue adelante, sigue creyendo en mí Todo está bien Pero cómo voy a saber que mi confianza Está totalmente en Dios si no la pasa Creerle a Dios Todos pueden creerle, pero confiarle en Dios ¿Cómo puedo creerle en Dios Si no confío en Él? Oh hermana, mira Yo le creo a Dios, pero yo confío en mi marido Mira, herma, mira hermana, yo le creo a Dios Pero yo confío en mi mujer Yo confío en mis hijos Maldito el hombre Que confía en otro hombre Michael, la palabra lo dice claramente Maldito el hombre Que confía en otro hombre ¿Qué te quiere decir Dios? Pon tu confianza en mí Porque Daniel dice la palabra que cuando salió del foso de los leones Puso su confianza, ya su confianza estaba en Dios Es más, Daniel le creía a Dios cuando estaba orando Daniel le creyó a Dios cuando lo mandaron a tirar en los foso de los leones Y Daniel le siguió creyendo a Dios cuando salió Pero hay gente que le creen a Dios y confían en Dios Cuando viene el proceso Porque no tienen de otra No tienen de otra Bueno yo así pienso Yo no tengo más de otra que creerle a Dios Cuando Dios preserva Oye mi hermano, preserva por un momento específico cuando la carne se preserva, se prepara Puede ser para el día de crisma Y cuando se cocina bien y se prepara bien Le cae bien al estómago. ¿Sí o no? No me vengan a mí a darle un penil viejo Un penil de Thanksgiving allá de, del año pasado Cuando Dios preserva, preserva Porque hay algo especial Que tú eres necesario Para ese proceso Tú eres necesario Para ese proceso ¿Por qué? Porque hay gente que pueden Pasar lo mismo que tú pero no logran Ver la gloria De Dios Pero tú podrás decir yo vi la gloria Toqué la gloria, experimenté La gloria y ahora puedo hablar De gloria ¿Cómo puedo hablar de restauración si nunca caí? ¿Cómo puedo hablar de sanidad si nunca estaba enferma? ¿Cómo podré yo hablar de restauración de matrimonio si nunca pasé algo en mi hogar? Y si lo pasé o lo estoy pasando es porque Dios ya me había preservado. Dios no pierde el tiempo con nadie. La palabra dice que muchos son los llamados y poco que. Los escogidos son los que le van a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Lo escogido, lo que dice, no me voy a doblar de rodillas a bajar. Yo no voy a rendirme tan rápido. La palabra dice, soy más que un vencedor. Está el vencedor y está más que un vencedor. My God. Dios no ha terminado, iglesia. Dios no ha terminado, damas, caballeros, niños, joven. Todavía está empezando Dios. Yo siento decirle esto, pastor, y lo voy a decir. A veces pensamos que es el mismo diablo Que está atacando Y somos nosotros mismos El enemigo se sienta para atrás Y dice mira se están matando yo mismo Y mira cómo me tienen el nombre mío quemado Yo estoy en el highway Y ellos están hablando de mí allá Tú eres tu propio enemigo Tú no puedes confiar en There's times you can't even confine yourself. But you have to believe in yourself. Yo le hablaba a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes lindos. Los que estuvieron allí en el campamento. Levántame las manos. Todos esos jóvenes. Todos esos jóvenes victoriosos que estuvieron allí. ¿Qué yo dije anoche? ¿Que hay que qué? Creer en ti ¿Verdad? Daniel tuvo que creer en él suficientemente Para poder pasar eso Y otras cosas más que relata la palabra Yo le decía a los jóvenes Que yo estuve en un campamento de jóvenes Y que en ese campamento yo estoy a punto de ministrar Por la juventud que había pasado para la relación y que de repente el Espíritu Santo me detiene y me dice, yo quiero que tú le pregunte esto a esta juventud. Y Dios me dice, sierva, pregúntale, ¿qué vale que yo te diga que tiene ministerio? Que yo te diga que eres profeta o evangelista o pastor, si tú mismo no lo crees. ¿Qué vale, mujer, que yo te diga que voy a obrar en tu hogar, que voy a obrar en tu marido, si tú mismo no lo crees? ¿Qué vale, caballero, que yo te diga que yo voy a obrar en tu casa, en tu esposa, si tú mismo no lo crees? ¿Qué vale que yo te diga que tus hijos son profetas y evangelistas, que los dejen en mis manos, que yo voy a obrar, si tú mismo no lo crees? Sí, porque yo sé que hay muchos aquí Que tienen sus hijos que están apartados Pero si Dios te está diciendo Confía Confía Porque antes de que Dios te dé una palabra Él acaba de salir de tu futuro Pero por qué tú dices eso, sierva ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios comenzó el proceso En mi hogar, en mi matrimonio Dios me dijo Yo voy a restaurar tu casa Deja a tu esposo en mis manos ¿Por qué Dios me dice esto? Porque ya lo vio en los caminos del Señor Porque ya vio mi casa restaurada Mira cuando Dios te da una palabra Mira agárralo, aguántate a ella Hasta que se cumpla Oh yes, hasta que se cumpla Me imagino que mientras Dios le estaba hablando a Daniel y decía, Daniel prepárate. Porque dice que Daniel oraba todos los días. Prepárate que algo viene, pero no temas que yo estoy contigo. Y Daniel pudo creer suficiente para meterse en un foso de leones. Que esos leones no habían comido. Si me cogen a mí me usan como tufeo. Habían comido porque en estos tiempos, en estos tiempos si tú estudias a estos leones Que yo le tiraban gente y le tiraban todo, sometimes just for sport No le daban nada de comer por un buen tiempo Que cuando veían el pie tuyo pisar ya jancaban ¿Por qué yo digo esto? Porque dice la palabra de Dios que a los enemigos lo tiraron en el foso y no tan solo a sus enemigos Sus familias también Ten cuidado lo que tú dices Porque tú no sabes lo que tú estás trayendo a tu casa Y no me veas visco ni visca Ten cuidado lo que tú sueltas de tu boca Porque tú no sabes lo que tú estás trayendo a tu casa Cualquier comentario, ahórratelo. Si tienes ganas de decir algo, cómetelo. Bébetelo con soda, pero no abra la boca. ¿Por qué? Porque estos sátrapas se atrevieron a levantarse contra Daniel, pero se equivocaron porque se estaban levantando contra Dios. Y dice la palabra que cuando tiraron a estos sátrapas en los fosos, también tiraron a sus hijos. Lee lo que está ahí. Dice a sus hijos y a sus mujeres Y cuando lo tiran Ya los leones se lo habían comido a todo. Tú sabes que es eso Mira yo nada más leía eso Y se me entretecía el corazón Porque qué los niños tuvieron que ver Pero es que cuando Dios Hace justicia Hace justicia y ya tú no estás hablando por ti, ya tú estás hablando por tu casa. Cuando tú abres la boca en contra de otro, la está abriendo tu casa. Hay cosas que está pasando aquí que a Dios no le está gustando nada. hay cosas que quieren esconder pero Dios lo ve todo y lo está escuchando todo y llegará el día donde Dios va a limpiar esta casa ten cuidado que tú no vayas debajo I know what I'm talking about because I know what I feel in my spirit yo no tengo que estar en esta iglesia Sentarme en el mismo banco que tú En la misma silla que tú Para saber lo que el Espíritu me está diciendo Pastor ¿Tú sabes por qué Dios habla de esta manera? Porque aquí varias veces se lo ha dicho Pero como es de casa Pues no le pone mucha atención So Dios tiene que traerle a alguien de otro lado Más lejito que no sabe ni papa Lo que está pasando aquí Para decirle a ustedes soy yo Jehová Hay gente pastor que se están llamando Para hablar de ti y tu mujer Hay gente pastor que piensan Que pueden hacer el trabajo mejor que tú Sí, están colados ahí Te dije que mi compromiso no es contigo Es con Dios Corta la llamada Porque Dios está a punto De desconectar. Hay gente que han hecho estas cosas Porque han perdido temor El temor se ha ido De sus corazones Y piensan que pueden hacer Lo que le da la gana porque tienen títulos Ya Dios está cansado Óyelo bien Ya Dios está cansado Arréglate, tú sabes quién tú eres Yo no necesito llamarte por nombre Ya tú sabes quién tú eres Arréglate dice el Señor Porque si no te arregla Te arreglo yo Y no tan solo traeré juicio Sobre tu vida Sino sobre tu casa Porque esta gente tiene familia también Aquí tú no vienes a hacer lo que a ti te da la gana Aquí tú vienes a servirle a Dios Y a obedecerle a Dios y obedecer lo que Dios puso al frente Que es el ángel de la iglesia Aunque ciertas cosas que Él diga O Él haga para ti Eso no es de Dios sí porque tú tienes tus súper espirituales también Mira, si aquí me pongo a hablar De todo lo que Dios me está diciendo Nos vamos a quedar ¿Tú sabes por qué? Porque esto viene pasando ya tiempo Y hay gente que se han ido Como hay gente que han entrado Y Dios se cela Por lo de él que Él quiera traer nueva gente O, o gente que quieran servirle a Dios real, realmente Y hayan otra gente con mala costumbre A querer dictar lo que ellos piensan que debe ser Mira yo los amo iglesia Pero Dios los ama más Porque el padre que al hijo corrige Ama Y Dios está haciendo esto Porque Él ama a esta iglesia Esta iglesia ha crecido Por la palabra que Dios depositó aquí No por lo que tú hiciste Por lo que Dios ya había hecho Pero yo creo Que esta iglesia va a seguir creciendo Yo lo sé porque todavía hay esperanza Aunque el enemigo quiere poner una piedra allá afuera Y señalarle y decirle a Dios Pero Jehová, ya ahí no hay esperanza Sí, porque cuando Jehová le mencionó a Job, a Satanás Sí, porque no fue Satanás que se lo mencionó a Dios le dice no ha visto a mi siervo Job, Hombre recto, temeroso, justo ¿Qué le dice Satán a Dios? Te está lavando por lo que tiene ¿Sí o no? Él te sirve por lo que tú le has dado Comienza a quitarle poco a poco las cosas A ver si todavía te va a lavar Así el enemigo hizo con esta iglesia El enemigo le dijo a Dios, esa iglesia no va a parar de discutir, esa iglesia no va a parar de juzgarse uno al otro Esa iglesia no va a parar de señalarse uno al otro, esa iglesia no va a parar de hacer sus llamaditas O sus visitas, Sí, porque hay gente que se visitan para bochincharle el otro Óyeme bien, óyeme bien, óyeme muy bien. Yo siento a Dios en este lugar. Ustedes saben que yo no soy de aquí. Yo no hablo con los pastores porque ni el número del pastor tengo. O sí o, o sí lo tengo, pastor. No lo tengo. sabía yo lo que está pasando aquí Dios sí lo sabe y para que ustedes supiesen que era Dios Dios tuvo que mandar de lejos para después que nadie diga oh eso lo dicen porque son de aquí y porque fulana de tal se lo dijo o la pastora probablemente la llamó mira yo que prendo al diablo y su mentira yo sé quién yo soy y yo no voy a comprometer mi ministerio Para decirte lo que tú quieres escuchar Dios no ha terminado en esta iglesia Mira que ni un poquito ha terminado aquí Todavía esta iglesia va a ver la gloria de Dios Todavía Todavía aquí yo declaro que van a haber milagros, todavía yo declaro que van a haber gente viniendo con silla de ruedas y se van a levantar por lo que Dios va a hacer en este lugar, todavía yo creo que Dios va a restaurar matrimonios rotos, todavía yo creo que Dios va a salvar hijos, hijas que están apartados, todavía yo lo creo ¿Tú sabes por qué? Porque todavía hay dos o tres que le están creyendo a Dios y le están pidiendo a Dios misericordia y le están diciendo, Señor, yo sé que tu obra todavía sigue de pie, yo sé que tú no has terminado, yo sé que, ay Dios mío, yo no sé cuántos sienten a Dios en este lugar, pero yo me atrevo a decirle, gloria al que vive para siempre, habla Dios, porque tu pueblo, oye...